Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a aquellos distribuidores, socios, consumidores de DXN España, Portugal y Francia. Muy importante, octavo aniversario de XN Spain. DXN en España. Esto es una nueva, esto es una manera de aprender. El día 14, 15 y 16, viernes a la tarde, sábado y domingo. Vais a tener el aniversario. Como bien el título lo dice, inspirando el cambio, construye tu futuro. Todos sabemos que DXN es una gran oportunidad y que obviamente si sabes aprovecharla y tienes la motivación, tienes el conocimiento, puedes conseguir tu libertad financiera. Si no lo trabajas y si no estás motivado, si no te formas, obviamente no lo vas a conseguir, yo te lo garantizo. Una de las mejores maneras de no tener éxito es no estar presente en este tipo de actos que la compañía se molesta en prepararlos para formarte a ti para que tú tengas el conocimiento y la motivación que necesitas el año pasado no se pudo realizar porque ya sabéis que fue el tema del COVID, aquí tenéis el lugar donde se va a hacer Hotel AC Alcalá de Henares calle Octavio Paz 25 una fiesta, aquí tenéis el programa el viernes 14 de octubre, esta semana que viene eh, a las 5 de la tarde se hace el check-in, a las 6 de la tarde empieza la primera conferencia, 5 de la tarde check-in, 6 de la tarde conferencia y 9 cena. Luego el sábado empezamos a las 8 de la mañana con el desayuno todos juntos, conferencias, coffee break, conferencias y comida, 14 horas la comida. Y luego el 15 de octubre a las 3 de la tarde comenzamos, registro de asistentes, conferencias, coffee break, Conferencia, reconocimientos. Aquellas personas que han llegado a rangos nuevos, aquellas personas que han trabajado y han conseguido sus primeros éxitos en nuestra compañía, van a tener reconocimientos de pin, aplausos y vamos a conocer a todos los que han tenido esos éxitos. Y hay varias personas que han tenido grandes éxitos en España. Bien. Y el domingo, desayuno, check-in, una actividad que vamos a hacer todas las personas que estemos. Los precios, importante, no escatimes en adquirir conocimiento, no escatimes, invierte en ti. Esto es una manera de adquirir conocimiento e inversión para ti. Hay una serie de términos y condiciones que yo os recomiendo que paréis el vídeo y lo leáis, porque hay unos descuentos, aquellas personas que han conseguido unos objetivos, unos rangos, etcétera, etcétera. Aquí están los precios. La entrada de todo incluido, noche de hotel y todo, son 300 euros. De todas maneras, leerlo todo, eh, aquí está el número de cuenta donde podéis hacer el ingreso. Muy importante, no te lo puedes perder. No cometas ese error. No hay nada más importante hoy en día si quieres conseguir tu independencia económica. No te arrepentirás, Estaremos, estaré yo y habrá otros líderes mejores que yo que han tenido grandes éxitos en España. No puedes faltar, apúntate ahora mismo, llama a Madrid, haz el ingreso y coge tu ticket Ah, y un detalle muy importante, no os podéis perder este evento, sobre todo porque tenemos el líder más grande, más rápido en hacerse embajador corona, que es Pedro Apaza, embajador corona del Perú, que yo le he conocido personalmente cuando estaba en Perú, es, un, es una persona encantadora, contundente, trabajador, exitoso, no os podéis perder este evento, es muy importante. Y que deciros como maestro de ceremonia nuestro amigo Rubén Gallego y Bici Díaz, que son espectaculares. Y además vamos a tener también una artista invitada, que es Isabel Martínez, que nos va a cantar con la guitarra, o no, no, va a tocar la guitarra. La entrada solamente para el evento, sin hotel. Son 70 euros a partir del 1 de octubre, que ya es 1 de octubre, efectivamente, e incluso incluye cena de gala, concierto de guitarra y fiesta con DJ. No te lo puedes perder, solo por 70 miserables euros es muy importante que asistas. Ponte en contacto con el teléfono de Dx en España y entérate de los últimos detalles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, no te lo pierdas, te arrepentirás.